Las bullas del día, todo lo que pasa en las redes y en el mundo actual. Señores, Omairi, el antiguo reggaetonero, o trapero como dicen popularmente, le manda fuego a Darry Yankee en su cumpleaños. El día de ayer cumplió años, Darry Yankee y muchos artistas del género urbano postearon en sus redes sociales para felicitarlo. sin embargo, quien lo hizo de una buena manera fue Omairi. Y es que este dijo que Day Yankee debía retirarse y que era peor, la peor influencia para la juventud en la actualidad. A estos varios artistas respondieron en contra de Omairi, lo que hizo que borrara la publicación de sus redes sociales. Sin embargo, el comentario que tomó más notoriedad fue el de Pina, que le dijo que si se si lo encuentra por la calle, lo iba a golpear. Señores, Omairi eh, se ha dado famoso en... en Ahora, como cristiano, supuestamente. Eh, vamos a ver, denle en audio, por favor, a, al video que hizo. Yo sé que van a criticarme por este video, pero a Jesús lo criticaron más por lo que hizo. Yo vine a decir la verdad, no me importa a quién le moleste. Miguel, está a cumpleaños, Yankee. Felicidades para Yankee. Lo único que te deseo es que reflexiona sobre todo el mal que has hecho, siervo. Que reflexiona sobre todo, chamaquito. Que se han metido en fornicación y se han metido en discoteca gracias a tu música. Es increíble como tanto, tanto joven quiere ser artista de reggaetón gracias a ti, siervo. Ha sido la inspiración para que todo el mundo escoge el camino a la perdición, siervo. Te felicito. Buen trabajo para el diablo, siervo. Usted es un buen pilar del demonio. Yo espero que alcance la fortuna de los mil millones a ver si te retira, siervo. Que no se sabe que estás esperando para que te retire ya, si ¿siervo? quiere seguir haciendo daño. Este muchacho, yo creo que, que está respirando porque en, en ese país que él vive. Pero más iniciado la tarea de, de sus as, alucinaciones, por culpa no sé si de trastorno mental que tiene, o causa de la droga. Ahora es cristiano por el cristiano que no quiere dejar aquello que dice que, que eso es de Dios. Que eso nació de la tierra y que él tiene que darse su marimba, como dicen. Que eso dio, es flaco. ¿Qué tú opinas sobre eso? Dice que la hierba no es mala, pero que se da su, su cosita de vez en cuando. Eso es el cantante O'Mairi, oh que le manda fuego a Darry Yankee, ese pionero del reggaetón y del mundo. Y, ese muchacho, Dios mío, opina como es el manager de. Daddy Yankee dice que donde lo vea Le va a dar lo de él